Hola, soy Peppa Pig, una cerdita normal con una vida normal. Pero hay algo en mí que nadie sabe todavía, que tengo un secreto. Bueno chicos, en honor a la fiesta de la primavera, vamos a hacer un concurso de pasteles. Lo vamos a hacer por parejas. ¡Uh, Pipa! ¡Es oportunidad! ¿Por qué no le dices a Dani que vaya contigo? ¡No! ¡Qué vergüenza! Seguro que él prefiere ir con Freddy. ¿Y cuál es el premio de los ganadores? Es una sorpresa, Emily. Pero seguro que os va a encantar. ¡Qué bien, Edmond! Yo hago unos pasteles riquísimos. Y con mi lengua pastelera de la suerte, seguro que ganamos. Bueno, si quieres ir conmigo. Pues claro que sí, Emily. <risa> ¿Has oído eso, ¿eh? Tenemos que averiguar cuál es el premio. Y no podemos dejar que Emily gane. Sabrás hacer pasteles, ¿verdad? Bueno, puedo intentarlo. Lo hacemos como tú quieras. Eh, sí, bueno, bueno. Eh, como tú lo hagas ya me parece bien. Oh, vale. Bueno, chicos, tenéis que ir diciéndome las parejas. Candy y yo. ¡Soy yo! Pedro y yo. Emily y yo, profesora. Psst, psst. Freddy, ¿quieres ir conmigo? Pero ¿qué hace, Susy? Sí, claro. Bueno, si a Dani no le importa. Claro que no. Entonces, ¿Pepa y yo iremos juntos? ¡Sí! Quiero decir, claro que sí, eh, si, si tú quieres. Susy y yo vamos juntos, profesora. Apúntenos a Pepa y a mí. Bien, chicos, ya os tengo a todos apuntados. Las recetas las haremos en la cocina del instituto. Voy a dejaros todos los ingredientes preparados. Y recordad, podéis traer un ingrediente más por pareja. Podéis recoger... Oye, hay que averiguar como sea cuál es ese premio. Tenemos que ganar. ¿Y cómo vamos a averiguarlo? Mmm... Esa que ha salido de la clase es la profesora. Espera aquí. Aquí está la carpeta. ¡Oh! Son dos entradas para el teatro. Ya me lo imagino. Dani y yo juntos. En París. En el puente. Oh, es una excusa perfecta para quedar con él. Tengo que conseguir esas entradas. Tengo que contarle el premio a Zoe. ¡Zoe! Sé cuál es el premio. Y me encanta. Tenemos que ganar. ¿Y cuál es? Son dos entradas para el teatro. Oh, Rebeca, a mí también me encantaría que fuéramos juntas al teatro. Nos lo pasaríamos genial. Ya me lo imagino. Las dos juntas por París, paseando, comiéndonos un gofre... ¿Qué? Mm, sí, bueno, sí, sí, seguro que nos lo pasaríamos muy bien. Bueno, Zoe, eh, ponte las pilas porque tienes que sabotear el concurso. ¿Yo? ¿Ah? ¡Yo he averiguado el premio! ¡Qué menos! Mm, sobre todo hay que ir a por Emily. Le he oído decir que hace unos pasteles riquísimos. ¡Tengo que irme! ¡Piensa en un plan! De acuerdo, Rebeca. ¡Adiós, Rebeca! ¡Adiós, profesora! ¿Eh? ¡No lo hagas, Zoe! Eh. ¡Te arrepentirás! No le hagas caso. Tú quieres ir al teatro con Rebeca, ¿no? No, Zoe. Ni siquiera sabes si Rebeca quiere ir verdaderamente contigo. ¿Y con quién sino? Si sí, soy súper amigas. No le hagas caso y sabotea el concurso. Zoe, piénsalo. No lo hagas. Te vas a arrepentir. Tú no eres así. ¡Ánimo, Zoe! ¡Hazlo! ¡El teatro con Rebeca te espera! ¡Sabotealo! ¡Basta! Están los ingredientes de Emily y Edmond. Comenzaré por ellos. ¿Y qué es un pastel si le quito el azúcar? ¿No tendrán más ingredientes para reemplazarlo? Sí. Adiós azúcar. <ríe> Emily y Edmond ya están. Le toca... Oh, ¿Qué ha sido eso? Tengo que salir. Espero que con sabotear a Emily y Edmund sea suficiente para ganar. ¡Uy, Tiki! ¡Qué nerviosa estoy! Yo le he dicho a Dani que me encargo yo del ingrediente especial del pastel. ¡Qué bien, Pepa! ¡Seguro que ganáis! Pepa. ¡Sí, mamá! ¡Ya bajo! Tenemos que irnos, Tiki. El concurso empieza en una hora. ¡Bien! ¡Me esconderé en tu bolso! En cariño, este es el ingrediente especial que me has pedido. Sí, muchas gracias, mamá. Purpurina comestible, seguro que será un pastel brillante. Me voy. Muy bien, Pepa. Mucha suerte. Gracias, mamá. ¡Edmond, qué nervios. He traído flores comestibles como ingrediente especial. Ah. Y no me he olvidado de mi lengua pastelera de la suerte, me la regaló mi madre. ¡Qué bien, Emily! Tengo muchas ganas de empezar. ¡Nos saldrá genial! ¿Te habrás acordado de coger el ingrediente especial, verdad, eh Sí, he traído un poco de menta. Así le damos sabor y un toque de color al pastel. Espero que quede bien, no tengo ni idea de si la menta pega con el pastel. Ah, ah, menta dices. Ah, sí, sí. Ah, los grandes reposteros utilizan menta en sus pasteles. Quedará muy bien. Además, ah, ¿ya te has ocupado de nuestros contrincantes más fuertes? Sí, claro. Atendedme, chicos. Va a comenzar el concurso. Tenéis los ingredientes en la mesa, los huevos en la nevera y cada uno se encargará de su ingrediente especial. Ya verás, Edmund. Entre las flores y mi lengua pastelera, seguro que ganamos. Sí, sí. Seguro, Emily. ¿Has oído eso, Zoe? <ríe> ¡Qué ingenua! ¡Cree que va a ganar! ¡No ha estado mal tu idea! Sin Azúcar su pastel, no podrá ganar el concurso. Lástima que no les quitases a los demás para asegurarnos. No pude, Rebeca. Pero nuestro pastel gana seguro. Pepa, ¡Peppa! ¿Qué pasa, Susie? Creo que Zoe y Rebeca traman algo. Lo presiento. ¡Sí! Estaremos atentas. Seguro que quieren hacer trampas para ganar. Bueno, chicos, podéis empezar. Tenéis una hora. Primero usamos el azúcar. ¡Profesora! ¡No tenemos azúcar! ¡Vaya, Emily! No lo entiendo. Yo misma preparé todos los ingredientes. Y no tengo más azúcar. ¡Vaya, qué pena! Pues nosotras no te podemos dar. Ya la hemos usado. Nosotras también, Emily. Nosotras aún no. Te damos un poco. ¿Eh? Nosotras también podemos darte. Pero, ¿y vuestros pasteles? También la necesitáis. No tenemos para los tres pasteles. Si no, nos faltará a todos azúcar. ¡Claro! Eso digo yo. Que no puede ser... No habrá para todos y no saldrán buenos. Da igual. No participo y ya está. Pero Emily, podemos arreglarlo. Emily, vuelve. Iré a buscarla. Me siento tan frustrada. Sin azúcar yo no puedo hacer el pastel. Pues nada lengua pastelera de la suerte, ni pastel, ni premio! ¡He fallado a Edmord! ¡De verdad, qué tristeza más profunda! Vaya, una repostera de prestigio a la cual le han quitado sus ingredientes. Parece que alguien tendrá que ayudar a endulzar tu vida. Vuela, mi pequeño Akuma, y demonízala. Soy lepidóptero. Te daré poderes para convertirte en Emily Cake. Podrás conseguir el ingrediente que tanto necesitas y así obtener una dulce venganza. A cambio, solo debes hacerme un favor. Conseguirme los prodigios de Lady Dick y Dog Noir. Por supuesto que los conseguiré, Lepidóptero. Cake, para ser más exactos, ¿sabes? ¿Podrías ayudarme con mi pastel? ¡Necesito un poco de azúcar! ¡No! ¡Oh! Más, ¡Más azúcar! ¡Más azúcar! ¡Más azúcar! ¡Más azúcar! ¡Más azúcar! ¡Más azúcar! Sí, vamos a por más azúcar. Vaya Susi, algo me dice que Rebeca está detrás de todo esto. ¿Ha sido todo un detalle que la profesora anulara hoy el concurso? Seguro que sí. Rebeca y Zoe están detrás. Ya te he dicho que tenían un comportamiento raro. Sí, ha sido un gran detalle. Chicas, ¿me voy, venís? Sí, claro. También nos vamos. Perfecto. Qué pena lo de la pobre, Emily. Oye, Candy... ¿Quién es esa? No sé. Y eso que se acerca tampoco. Hola, guapos. ¿Queréis ayudarme? ¿eh? No tengáis miedo. Y voy a dar un toque de a vuestra vida. No, Pedro. <risa> ¿Qué les ha pasado a Pedro y Candy? Vaya. ¡Ven! ¡Venid aquí! <ríe> ¡Crece y poderoso mi querido muñeco de azúcar! ¡Corred! ¡Será mejor separarnos! ¡Viene a por nosotros! ¡Sí! ¡Será lo mejor! ¡Ven Me que telegramar esto para mi blog! ¡Lady Peter Black! ¡No tardarán en llegar! ¡Plug! Yeah. ¡Hora de convertirse! ¡Hay que derrotar esa cosa! ¡Black! ¡Garras fuera! ¡T'. -t t t ¡Hay que hacer algo! ¡Emily está convirtiendo a todos en muñecos de azúcar! De convertirse! ¡Chiqui, fuera! ¡Ja! ¡Hola! ¿Buscas a alguien? ¡Vaya! Un dulce perrito viene a verme... O debería decir gatito con ese cascabel, te queda muy bien, por cierto. Ah, bueno, sí, eh, soy un perro, pero tengo siete vidas. Uh, y el cascabel, eh, sí, me queda bastante bien. Pues acércate y enséñamelo. No, tienes que dejar a un lado tu ira. No puedes convertirnos a todos en azúcar. Pues tendrás que impedírmelo. ¡Mi pequeño muñeco de azúcar! ¡Tráemelo! ¿Crees que podrás conmigo? ¿Qué? ríos que podías derrotarnos? <risa> ¡Bien! ¡Mi querido muñeco de azúcar! ¡Lady Pig, Vaya, parece que estás en apuros. ¿Necesitas ayuda? ¿Que si necesito ayuda? ¿Estás de broma? Le he cortado un brazo a ese muñeco y le ha crecido otro. ¡Es indestructible! ¡Sí! Mis dos superhéroes preferidos juntos en el mismo lugar. Emily Cake, sobre todo, antes de convertirlos, ¡consígueme sus prodigios! Y así pondré la guinda a mi pastela De acuerdo, le pido, pero... Tranquilo, Doc Noir, yo me encargo. ¡Oh! ¿Tienes razón. Es indestructible. No podemos dejar que convierta a nadie más. Cuanto más azúcar consigue, más poderoso es. Pareces asustada. No te preocupes, bichito. Yo lo destruiré con mi cataclis. ¡Potaclism! ¡No! Si no hacemos algo ya, volverá a su forma original. Mm, me toca más. ¿no? ¡Lucky Charm! Creo que sé dónde está su akuma, mira su lengua pastelera, no la suelta nunca. Hmm, creo que tengo una idea… ¿Qué? ¡Claro! Con el café el azúcar se deshace. ¡No! ¡Mi cariño muñeco de azúcar! ¡Emily Pay! ¡Los prodigios! ¡Consígamelos! es mía! No harás más daño, pequeña tuma. ¡Yo te libero del mal! ¡Te tengo! ¡Adiós, pequeña mariposa! ¡Prodigiosa Lady Pig! ¿Qué ha pasado? hago aquí? ¡Bien hecho! Parece que al final lo hemos conseguido Suerte que he venido, estabas un poco apurado Bueno, con tu presencia todo mejora Ya, ya Venga, es hora de irnos, tu anillo Oh, sí, hasta la próxima, mi lady Adiós Lady Pig, Dog Noir, esta vez os habéis escabullido pero algún día os destruiré y conseguiré vuestros prodigios ¡Seré invencible! Bueno chicos, enhorabuena por vuestros pasteles Tengo ya los resultados de las votaciones de las otras clases Aunque primero me gustaría que me contarais qué tiene de especial vuestro pastel, ¿Richard? Pues Pedro y yo hemos hecho un pastel de limón ese es nuestro ingrediente especial. ¿Os ha quedado muy bien, Emily? Emily y yo hemos hecho un riquísimo pastel con forma de estrella. Y le hemos puesto flores comestibles por encima. Ese es nuestro ingrediente especial. Está genial. Es muy bonito. Belinda, por favor, cuéntanos. Nosotros hemos hecho un pastel en forma de flor de primavera. Nuestro ingrediente especial está en el centro y es la miel. Mmm, parece muy rico. Rebeca, cuéntanos acerca de vuestro pastel. Claro, profe. Pues nosotras hemos hecho un pastel francamente delicioso. Su forma es perfecta y le hemos añadido como ingrediente especial menta. De ahí su verde primaveral y esa hojita de adorno que tan buen aspecto le da. Oh. <risa> mm, bueno, Rebeca y Zoe. Buen aspecto, no sé si la forma y el color son los más apropiados. ¿Qué? ¡No lo está mirando bien, profesora! Déjalo, Rebeca. No te preocupes, que seguro que es el más votado. Bien, Pepa, cuéntanos. Dani y yo hemos hecho un pastel de tres pisos y lo hemos decorado con nuestro ingrediente especial: purpurina comestible. Es un pastel brillante, Pepa. Os felicito, chicos. Por último, Susie y Freddy, por favor. Nosotros hemos hecho un pastel con chocolate blanco, con adornos de colores por encima. ¡Muy bonito también! Bien chicos, ya os puedo decir el resultado. Ha estado muy reñido entre el pastel de Emily y Edmond y Pepa y Dani. Así que finalmente hemos decidido daros el premio a los cuatro. Habéis ganado cuatro entradas para el teatro. ¡Pepa, iremos al teatro! ¿Qué? ¡Sí, al teatro! ¡Al teatro! ¡Al teatro! ¡Qué bien! ¡Genial, Emily! ¡Iremos al teatro, Edmond! ¡Enhorabuena, Pepa! ¡Lo has conseguido! ¡Podréis ir juntos al teatro! ¡Sí!